Creo que el, que el concepto de, de, del big data, ¿no? o sea, el, el, quiere decir la, la, la manipulación de, de cantidades de datos eh, muy grandes que, que no pueden ser, eh, digamos, manejadas por, por métodos tradicionales de, de análisis de información, eh, eh, está jugando un papel muy importante, no o sea, se ha convertido primero en un gran negocio. Eh, ningún gran negocio a veces no confirmado, o sea, se dice que, que es la gran el gran negocio de los MOOCs está precisamente en vender perfiles de usuarios bien hechos eh, basados en su en el análisis de, de los datos de cómo trabajan eh, y son, o sea, viene, yo, yo creo que viene a sustituir eh, cosas que hacíamos, prácticas que teníamos en las plataformas tradicionales como la el uso de encuestas, el uso de, de cuestionarios, el uso de quizzes no o sea quiere decir yo creo que, o, o incluso el uso de, del SCORM ¿no? donde donde había, donde se tomaban determinaciones muy, muy básicas en el, en el sentido de cuánto tiempo tardé, o sea quiere decir, si yo, tar... si yo tenía una pregunta en ese slide del del quiz y me demoré eh, cinco minutos, pues entonces considero que a lo mejor no la entendí y pudiera ser que la pregunta estuviera mal planteada, pudiera ser que la... o que no se conociera la respuesta, que pues, estuvieras dudando, estuvieras buscando información externa para ver. Y yo creo que se trasciende eso con, con el uso de estos grandes volúmenes de información, porque es más la información, mucho más. O sea, son, son ya no terabytes, sino, sino petabytes de información. Y eh, creo que se puede lograr mediante el muestreo, mediante la evaluación de esta información, resultados que pueden ser interesantes para, para un proceso educativo si se aprovechan de una manera eh, eh, adecuada. Digo, yo la pregunta que haría iría en función del de proceso de aprendizaje. O sea, el Big Data te da formas de comportamiento, pero no necesariamente te revela información acerca de cómo aprende el sujeto ni qué es lo que está aprendiendo. O sea, al final de cuentas estás en una lógica administrativa y una lógica de control de a qué hora entra, a qué hora sale, cuántos clics da. O sea, podemos hablar de ergonomía comunicacional si quieres en términos de interfaz o podríamos hablar en términos de claridad de las instrucciones, pero no necesariamente te va a dar... Eh, elementos para decir cómo aprende el sujeto, te puede dar elementos de decir cómo realiza sus actividades, pero no de, de otro tipo de procesos que tienden más hacia lo cognitivo, ¿no? y que inclusive podría relacionarse con aspectos emocionales eh, relacionados con el, con el aprendizaje ¿no? y con los objetos con los cuales va a aprender Yo creo que, que, que el análisis de los... Eh, o, o sea, yo creo que tienes razón, no yo creo que en el análisis de los datos tradicionales, ese sería como el tipo de información que pudiéramos recabar, ¿no? eh, Pero yo creo, por ejemplo, o sea, cuando analizas eh, eh, algoritmos de, de, de predicción, ¿no? O sea, algoritmos de predicción, por ejemplo, en, para casos de excepción, eh, donde no informas necesariamente, o sea, quiere decir, nada más tomas acciones de a lo mejor ver con más intensidad a determinado estudiante y, y muchos de esos algoritmos de, de predicción han demostrado ser eficaces, ¿no? O sea, se, se, se puede juzgar con el comportamiento estoy de acuerdo contigo, sigue siendo una lógica de control el estudiante se fue, o sea, no me, está, me, me se, se fue, no sé por qué, pero se va, ¿no? Pero bueno, el por qué de alguna manera es pudiste predecir eso, yo creo que eso puede ser aunque es una lógica de control, a lo mejor puede ser algo de utilidad, ¿no? Y ha demostrado que, que, que tienen, muchos de esos algoritmos tienen una, un índice interesante de, de, de, de ser verídica la información que, que arrojan, ¿no? Y creo, creo que en otros casos, o sea, que ya no es tanta lógica de control, sino que se está intentando medir el, el, el o saber si si, si si basado en ese análisis de el comportamiento del estudiante en el, en, en el entorno al cual lógicamente tengo acceso porque pues hay mucho entorno, quiere decir, tampoco es vigilarles el correo y ver si está diciendo con este maestro no entiendo nada, pues entonces eso se llama espionaje y no, y no, y no que digo que también es un buen componente de esto, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me, o sea, a mí me recuerda cuando veo eh, eh, eh, algunos ejemplos, ¿no? Como ese de microcréditos, que tiene la Northern University o, o el otro de, de General Assembly, ¿no? o sea, que están o plural Pluralsight, que ya lo compraron, que, que por ejemplo, proponen un, un esquema de exámenes que ya no es el, el típico examen de te pongo cinco preguntas, una de ellas es la correcta, ¿no? o te pongo una, una, o sea, no cinco preguntas, te pongo una, un, una pregunta de opción múltiple y cinco respuestas y, y, y una de ellas es la buena y las otras cuatro están mal. Yo creo que el usar este tipo de información, o sea, era como, como, el ejemplo está un poco feo, pero yo siempre me acuerdo de una escena de, de, de cazafantasmas, ¿no? Cuando, cuando le dicen, oye, esa ropa está sucia. Y, y, y, y, y Beckman le dice, no, no, es que no hay limpio y sucio, hay una, un poco cochino él, ¿no? Pero, pero quiere decir, hay todo un matiz entre este es limpio y este es sucio y hay... Un montón de niveles, ¿no? En el medio. Y si los exámenes son, o pues, sea, los exámenes llamados exámenes adaptativos, ¿no? Quiere decir, es un examen donde donde hay una respuesta, lógicamente, que pudiera ser definitoria, pero yo no te hago una sola pregunta, ¿no? O sea, yo regreso sobre el tema, a lo mejor te la pregunto. Y lo interesante es que no es que yo tenga 10, 100 preguntas y te ponga 10 al azar y de ahí te saque y yo trate de evaluar si aprendiste o no aprendiste, ¿no? O sea, yo veo que me diste una que a lo mejor no era la que la mayoría de la gente dio o la que yo consideré cuando programé el propio sistema, es capaz de seguir sobre el tema y seguir evaluando y adaptándose. O sea, el examen que te está tocando a ti nunca va a ser igual al mío, nunca va a ser igual a otro, y yo creo que pudiera de alguna manera eh, eh, eh, dar una idea de la adquisición de conocimiento, ¿no? O sea, mejor que el examen tradicional donde el maestro quiso poner 10 preguntas y si no la respondes pues, o sea, tiene 75 o tiene eh, eh, o pasaste y no pasaste que en la educación en línea es todavía más común, ¿no? En ese caso, digo, volvemos como a la lógica de mercado o veamos la lógica de mercado, ¿no? O sea, lo que hace Amazon, lo que hace Google lo que hacen las redes sociales en función de tú buscas un vuelo y curiosamente te llegan correos o te llegan mensajes o te aparecen anuncios de ese estilo, ¿no? O sea, yo creo que sí puede ser predictivo en términos de, de consumo, en este caso mercantil, aunque no necesariamente porque a lo mejor con una vez que lo hayas buscado pues ya te guardo la cookie, ya te mandó la información. Pero en términos de educación, creo que te, te da una perspectiva, pero no es el todo. no O sea, al final de cuentas termina siendo un, una parte mental del proceso con la cual puedes predecir, a lo mejor si sí puedes predecir deserciones, puedes predecir errores pero no puedes predecir el proceso de aprendizaje, ¿no? o sea, por más que quieras algo pasa en el cerebro, puede ser desde el componente emocional, situacional, que, que puede hacer que el sujeto aprenda o no aprenda, ¿no? entonces yo vuelvo a la pregunta, la, eh, el aprendizaje qué papel juega dentro del Big Data, más allá de, de esta lógica administrativa y predictiva, yo, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que, que es muy importante, o sea, como cualquier eh, eh, cosa que, que al final es moda, ¿no? Eh, eh, estoy de acuerdo contigo con que, con que, digo, con que uno se imagina, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el caso de los MOOCs que está convirtiéndose en el negocio, en el caso de, de plataformas como, como Google o Dropbox, o, está clarísimo que es el negocio, ¿no? O sea, ¿por qué contratar la granja de servidores más grande del mundo y, y después no cobrar por los...? O sea, porque algún día te va a hacer falta más espacio y entonces sí le vas a pagar a Google. Evidentemente, ellos no están viviendo del, del negocio de si algún día te logro enganchar con mi servicio. Yo estoy ganando dinero gracias al servicio que te estoy regalando, ¿no? Eh, eh, ¿Te lo estoy regalando o, o, o, o estoy ganando? O, ¿O tú me estás pagando sin darte cuenta, no? Entonces, creo que, que el gran uso está siendo eh, comercial. Eh, creo, que está siendo, creo también que es muy importante eh, no confiar, o sea, a pesar de que yo creo que con un examen, un examen adaptativo, o sea, tú puedes lograr eh, muchísimo más de lo que logras con un examen tradicional, eh, eh, yo creo que ahí entra un concepto interesante como es el de, el, de, el de supervisión de algoritmos, ¿no? o sea, quiere decir, y es algo que cada vez es, es más importante, ¿no? Eh, eh, eh, yo no puedo decir el algoritmo me va a dar, o sea, el algoritmo que programé, porque al final lo programé yo, ¿no? Y si yo puedo malinterpretar, pues todavía podrá malinterpretar más un sistema que lo que tiene son una serie de variables y está preparado solo para, o sea, no va a aprender, no, no se va, el algoritmo sí no se puede adaptar, el, el algoritmo puede Tomar determinaciones en base a análisis de los datos, pero de todas formas yo lo programé, ¿no? Y quiero decir, yo creo que por eso juega tanta importancia ese concepto de la supervisión del algoritmo para impedir pues, una onda Skynet, ¿no? Como de Terminator, donde de pronto la computadora tomó el control porque creyó que era lo más eh, útil y, y, y nos está salvando, según ella, de nosotros mismos, ¿no? Ok, pero entonces ahí podríamos hablar también de la parte de la personalización del proceso. O sea, ¿en dónde queda la decisión del sujeto de, digo, a lo mejor pensando en currículas flexibles o en actividades que tú puedas escoger y que no necesariamente el sistema te, te avienta? Yo creo que... El rol, sería, el rol sí, del sí. estudiante sería un rol totalmente pasivo, ¿no? o sea, desde esa perspectiva. No, yo no lo creo. O sea, yo, yo creo que la que, que un sistema de este tipo te puede ayudar a, a colaborar. Por ejemplo, hay un experimento muy, muy interesante y re, relativamente reciente del, de la Harvard, eh, eh, Escuela de negocios de Harvard, ¿no? Que, donde, eh, eh, Pues claro, la tendencia fue a masifica, masifica y mete un montón de estudiantes, ¿no? Y de pronto, pues tampoco pueden pagarle a un montón de facilitadores o de tutores o como se les quiera llamar que estén revisando. Eh, eh, a lo mejor sí pueden revisar trabajos, pero no pueden estar pendientes de una duda de un estudiante eh, eh, con, o sea, con toda la, la, la inmediatez que, que tiene o que debe, por lo menos, tener una, una cosa como las respuestas de, de un estudiante que está en línea. ¿no? Y el, el experimento es interesante porque en el momento que tú planteabas una duda, y, o sea, y ahí quedaba lo que tú hacías, ellos, eh, eh, el sistema te está recomendando, ¿no? O sea, el sistema te recomienda en el sentido, analiza palabras clave de la duda tuya y te dice dónde puede estar respondida o dónde puede haber tópicos similares, ¿no? Pero esos tópicos similares están respondidos por otros estudiantes. O sea, quiere decir, eh, al final cuando hacen el análisis ya del Big Data, de, de todo esto, llegan a la conclusión de que los estudiantes, o sea, poniéndolos juntos a trabajar y con este sistema de recomendaciones, ¿no? Eh, eh, se respondían más del 90% de las dudas entre ellos mismos, ¿no? Y entonces yo creo que apareció un fenómeno de, de, de colaboración interesante eh, con un... creo que se llama CBX, el sistema, no me acuerdo. Eh, eh, donde eh, sí había un componente de recomendación se estaba analizando quiere decir una duda que podía ser más importante cuánta gente participó eh, cuánto, o pues, sea, qué tanto debate se formó alrededor de ese asunto y, y, y, y para saber cómo recomendártelo en un lugar en el que tú pudieras llegar a resolver pero no había facilitadores en ese en ese foro de participación no había maestros no o sea, eran los, los propios estudiantes eh, trabajando entre ellos. ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un buen ejemplo de, de cómo podemos balancear eh, esto con, con una cosa que, que, que puede ser eh, de mucha utilidad. ¿no? Y, por ejemplo, en términos operativos eh, y en términos prospectivos, en el caso de UDG virtual no más de la UDG. mira, <risa> tú me estás entrevistando. ¿Tú no vas a hablar o qué? Sí, no, pero también quiero abrir la pregunta. Sí. Eso lo voy a editar. <risa> Eso lo voy a editar. Bueno, sí. si no, ya te está, me estás haciendo una entrevista. Oye, no. No, pero ¿cuál sería la perspectiva después? Pues? O sea, <risa> dices? Tenemos 10 años de información que ahí está y que no, hemos, no, no, no se ha aprovechado. Bueno, sí, mira la tesis de. de, de la, la, la información, por ejemplo, ¿eso se podrá decir? No sé. No. O sea, dilo y después decide. O sea, por ejemplo, hay una investigadora de, de, de UDG virtual, de doctorado, que está haciendo la tesis sobre eh, modelos predictivos de, de decepción, ¿no? Y eh, no ha sido tan fácil obtener la información, ¿no? Entonces, quiero decir, viene, tampoco, tampoco es, es tan simple el decir, si tenemos la información, la tenemos, ¿no? Pero cómo sacar esa información, cómo permitir eh, que alguien la use sin anonimizarla, que es muy importante, porque tampoco queremos o sea, divulgar la. la, la... Quiere decir, un estudiante eh, puede decir, eh, yo no autoricé a nadie que usara eh, lo, lo que yo entregué de tarea para que haga un análisis de, de, de, de, de comportamiento, ¿no? Yo no autoricé, eh, más que a mi maestro que estaba en mi curso, a a que revisara los foros donde yo participé, ¿no? Entonces, digo, tampoco ha sido a nivel UDG virtual, ¿no? por ejemplo, de lo que yo conozco, una cosa tan fácil como la información está ahí, sí está, ¿no? Y tenemos 10 años de información que yo creo que es riquísima, pero, pero todavía prevalecen un montón de cosas, ¿no? O sea, como, como el miedo a la, a la, al, al, al irrespeto, a la, a la privacidad y, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, un, un hecho real y reciente y, y, y de una cosa, para mí, triste hasta diría, ¿no? Es que cuando hicimos MiSub decidimos poner páginas personales, eh, eh, permitir que, que, que un investigador, una, un estudiante, un maestro pudiera poner una página personal eh, y pudiera mantener su página personal en un espacio que nosotros le, le proporcionábamos, ¿no? Y, y de pronto eh, eh, de, la, de, de transparencia general de la universidad nos llaman y nos dicen que quitar esa información porque ustedes están divulgando eh, eh, datos privados de, de un investigador, ¿no? Y cuando entramos, pues era la página tuya donde tú decías yo soy Cas, eh, estos son mis hobbies, estas son las horas a las que me puedo encontrar, este es mi teléfono y yo investigo estas líneas y vivo en Guadalajara y me gusta y tengo dos perros, ¿no? Y entonces, eh, eh, ¿estás divulgando información personal? Sí, pero tú decidiste divulgar tu información personal. O sea, yo no te... La medida te protegía a ti de ti mismo. Entonces, hay que ser un poco flexible, ¿no? Quiere decir, yo te puedo... Yo puedo decir, yo no divulgo datos sin tu consentimiento. Pero si tú decidiste divulgarlo, te debo regañar porque decidiste divulgarlo o cuidarte de ti, o sea, de, de tu propia decisión de divulgarlo, ahí estaría un, un ejemplo de, de cómo, aunque tengamos información, no la podemos utilizar. ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, cuando se emplean sistemas de Big Data o de análisis de Big Data, de minería de datos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que normalmente sucedería en una institución más grande? ¿no? En una institución grande lo que normalmente hacen es, es <risas> quiere decir, eh, garantizan eh, que, que, está, que es anónimo, ¿no? Pues una plataforma eh, eh, LMS, como Moodle por ejemplo, te deja bajar, eh, eh, o sea, tú puedes bajar la información de un curso, de lo que pasó en un curso, y decirle, pero es anónima. O sea, quiere decir, yo sé estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, ¿no? Asesor, maestro, profesor, como le quieras decir. Y tú ves las dinámicas de trabajo, tú ves lo que está pasando, tú ves, pero no sabes quién lo dijo. O sea, quiere decir, yo puedo hacer un análisis de comportamiento, pero no un análisis de comportamiento de la persona, porque lógicamente se puede negar cualquier persona a... Y ahí estoy analizando el dato un poco más frío, ¿no? En el sentido de que no necesariamente lo estoy amarrando a una persona en particular.